Creo que tenemos varias posibilidades de resolver situaciones con, con esta obra. Eh, importante plan de desagües en la ciudad, importantes obras a realizar. Toda esta franja que arranca eh, desde el barrio Amancay hasta aquí, eh, siempre fue eh, uno de los motivos de mayores preocupaciones cuando teníamos intensas lluvias o inundaciones. Eh, Fader, quizás es una obra que pocos conocen, eh, después de tantos años, eh, entubada, igual que esto, pero tapada y por arriba está el pavimento eh, debajo hay un desagüe de estas, eh, de estas características Tucumán, que tiene un grado de avance importantísimo de hoy es una obra de características eh, similares, eh, que ya nos está viendo porque el avance va permitiendo que la calzada eh, vuelva a su instancia natural y nos vaya permitiendo el resguardo eh, en ese caso, en toda la calle Tucumán de los bienes eh, de, los, de, de los vecinos y aquí eh, un bien y patrimonio de todos los vecinos y impactando en el club eh, la gente ha tomado este, este paseo eh, para actividades deportivas recreativas eh, para descanso, para juntarse con los amigos eh, sin duda eh, una fisonomía distinta y que habrá que resguardar, cuidar, cuidar la estética eh, también como parte importante de uno de los lugares eh, con alta preferencia de los, eh, de los rafaelinos pero con la satisfacción sobre todo que va a impactar además eh, en un club que tiene intensa actividad eh, cada uno de los eh, deportes eh, de las categorías de la, del fútbol van a poder tener, sin duda, una tranquilidad y un aprovechamiento distinto del espacio. Es una infraestructura que, en el cual gana la comunidad y gana también hacia adentro el, el club, porque impacta positivamente en ganar superficies y en ganar tranquilidad. Creo que obras de alto impacto, de mucho dinero, que quizás por eso han pasado demasiados años sin que se ayude, las ciudades que tienen que resolver estos problemas de desagües frente al cambio climático por sí solas eh, no llegan cuando las obras son de magnitud. Tiene que estar la provincia atendiendo eh, una mano, es lo que estamos haciendo en varias eh, ciudades. Lo que era agua o cloacas, con el cambio climático se ha incorporado muy fuerte el tema de los desagües porque las lluvias han cambiado su régimen, su intensidad, más lluvias en menos tiempo y sin duda los cálculos y las obras requieren una, una adecuación es una obra importante y es una obra que nos, nos llena de orgullo poder estar haciéndolas eh, cumpliendo con la ciudad y teniendo este impacto eh, positivo en, en, en varios frentes, creo que aquí se nota menos eh, el inconveniente para, para los vecinos no hay frentistas, en calle Tucumán una obra de alta magnitud que tiene y ha tenido su impacto en los vecinos pero claramente en las próximas eh, lluvias, en las mejoras que va a tener ese barrio, son las cosas que cuando la obra termina nos olvidamos todos que tuvimos unos meses de, de inconvenientes porque lo que se gana es mucho más. Y lo mismo va a pasar aquí, eh, lo que se gana para eh, un paseo público, lo que se gana para, para eh, un club, para una actividad de, deportiva donde necesitamos que cada vez existan eh, más chicos y más chicas trabajando y entrenando y haciendo deporte, sin duda que es una obra de impacto, verla con un grado de avance importante nos, nos llena de satisfacción y como le decía antes, cumpliendo con la ciudad.